Somos profesionales de la salud y estamos conscientes que la salud pública tiene mucho por mejorar. Por eso, te invitamos a votar por la Iniciativa Popular 9026 para crear un sistema de salud digno para quienes vivimos en el territorio chileno. Participa activamente en la Convención Constitucional. Hagamos historia para que los bingos y las rifas nunca más financien nuestra salud. Vota con tu clave única en www.iniciativas.chileconvencion.cl